Hola, soy Francisco Sariquier y te doy la bienvenida a este vídeo de tareas de la unidad 1 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF. En esta primera unidad nos hemos centrado en la formación de grupos. De cara a transformar el aula en una red de aprendizaje, la primera decisión que tú tienes que hacer es agrupar al alumnado. Para formar grupos cooperativos, Tienes que contar con las herramientas necesarias para desarrollar tres acciones que, juntas, una tras otra, pueden entenderse como un procedimiento para agrupar al alumnado. En primer lugar, debes elegir el tipo de agrupamiento con el que vas a trabajar, lo que te llevará a establecer si tus equipos serán homogéneos o heterogéneos. También deberás pensar en cuál será el tamaño del agrupamiento y durante cuánto tiempo mantendremos a los alumnos trabajando juntos. A continuación, Tienes que formar los grupos distribuyendo a los estudiantes, para lo que te hemos presentado una propuesta en cuatro fases que puede servir de orientación general. Finalmente, debes acondicionar el aula, prestando especial atención tanto a la disposición del espacio y el mobiliario como a la colocación de los estudiantes dentro de los grupos. ¿Crees que serías capaz de hacerlo? La mejor forma de saberlo es intentarlo. Así que vamos a proponerte una tarea para que pongas en práctica lo aprendido. Elige un grupo clase y plantea los agrupamientos con los que trabajarías, teniendo en cuenta que la propuesta tiene que partir tanto de los objetivos que pretendes conseguir con la cooperación como de las características del alumnado, especialmente con respecto a su experiencia y sus destrezas cooperativas. Por tanto... Empieza haciendo una breve descripción de la clase con la que vas a trabajar y lo que esperas conseguir con el aprendizaje cooperativo. Y a partir de ahí, tienes que ponerte a trabajar sobre las seis cuestiones básicas a la hora de realizar agrupamientos que te hemos presentado. ¡Manos a la obra! Esperamos tu propuesta. Seguro que resultará valiosa para la comunidad.